Se entregó ante las autoridades del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, Geraldo García González, de 31 años, quien era activamente buscado por la institución, por haber cegado la vida a machetazos a Juan Bautista Cleto, alias Papito, hecho ocurrido en Bejuco, Colorado, del municipio Yamasá. Tenían una riña de hace mucho, él me hubiera jalado con un colín, el papá me hubiera amenazado. Y por eso yo lo hice. Pasó, por el momento? ¿Cómo te que pasó, bueno, yo estaba agarrando una madera y él la pisó y me machicó. Y yo le eh, tenía un machete en la mano y ahí le di. Eso fue en Bauco, Colorado. El lugar, ¿tú no Allá en Bauco, Colorado. ¿Qué pasó, Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades, no la... Nada, eh, responder a los cargos que se me impongan. ...y la protección mía... ...y ya... ...no, porque directamente yo salí... Eh, ...salí protegiéndome de la familia... ...de que no, en el momento no me hicieran algo... ...y por eso me entregué aquí... ...para NTN su noticiero regional... ...Joanny Paulino...